Nosotros hemos tratado de, de que realmente esté eh, el Martínez de barbado a la altura de iniciar una 62 serie nacional. Se ha pintado tanto los exteriores como los interiores, se ha arreglado el tema de, del mantenimiento de la pizarra, el tema de los relojes, también se le ha dado un acondicionamiento general al terreno, a los dogados, a los clujados. Programa piensa mostrarle, mostrarle al país este, cosas muy, muy bonitas, por lo menos tenemos concebido tres momentos importantes. Primeramente, resaltar el resultado obtenido de las pequeñas ligas del béisbol. Un segundo momento, que es resaltar la figura de los granmenses que rep nos representaron el clásico, el caso de, de Alfredo de Spine y de Roel Santos como figuras representativas de nuestra provincia. Y un tercer momento que va a ser lo más importante, que es el reconocimiento que el pueblo Gran le va a hacer a la figura de Carlos Martí.